Bueno, eh, buenas tardes. Eh, vamos a ver. Eh, ahora, ahora mismo, bueno, no tenemos eh, usuarios, pero entiendo que eh, se van a ir conectando igualmente. Eh, también eh, sabéis que esta, esta formación eh, la podéis también seguir una vez que, eh, o, este, eh, o esta tutoría online, la podéis seguir igualmente eh, una vez que la tenemos finalizada, o sea, a las 5 a las 6 de la tarde, a partir de las 6 la tenéis colgada. Eh, vamos a ver, voy a, voy, a aplicar, voy a explicar una cuestión. Hoy tenemos una serie de aplicaciones que eh, debemos de visualizar, lo que quiero que visualicemos. Eh, en la anterior tutoría eh, comenté o estuvimos viendo que teníamos eh, bueno, pues, como aplicaciones principales para gestionar el negocio online. Eh, aplicaciones de smartphone, lógicamente, eh, nos centramos principalmente en Asana, como una grandísima aplicación para eh, gestionar proyectos y para poder para asignar tareas eh, a diferentes personas, eh, formar grupos, es una muy buena aplicación para ello. Eh, también estuvimos viendo en, en su momento eh, bueno, la utilización de Gmail con las etiquetas, con los colores. De, de los tipos de correos, las reglas incluso para decir oye, me interesaría principalmente que tal tipo de correo vaya dirigido hacia, automáticamente hacia tal carpeta o, a, eh, o que se reenvíe hacia tal persona, de manera que podemos automatizar ese tipo de procesos sin necesidad de hacerlo con nuestra cuenta. Y por supuesto, eso también eh, funciona exactamente igual en el smartphone. También eh, comento que también se utiliza con bastante frecuencia Drive. A pesar, de, a pesar de, comentando hace un rato, a pesar de que creo que es la primera vez primera segunda vez que Google sufre una caída, ¿no? que fue el día de ayer, y una caída puntual en ese sentido. Pero sigue siendo una, una herramienta, todo el universo Google en general, sigue siendo una herramienta muy potente, y muy interesante para poder eh, gestionar. Y, y una cuestión importante en este tipo de herramientas es que principalmente tiene todas, todo el conjunto de aplicaciones que lleva Google, eh, las tiene también en versión de smartphone. En versión de smartphone, con lo cual nosotros podemos utilizarla perfectamente eh, donde estemos. Da igual donde estemos porque nos va a servir de igual manera. Eh, dentro de las aplicaciones de Google, eh, comentaros que, bueno, de cara a la utilización en un, en un negocio y en un smartphone, tenemos que prestar atención a, a las clásicas que tenemos en Google, bueno, en la búsqueda o el Gmail, sino, eh, como comentaba, el principal de compartición, de almacenamiento y compartición, para eso que hablamos de la nube, y también el calendario. En la anterior sesión estuvimos, de hecho, hablando un poco de la utilización del calendario. Eh, voy a comentar un par de, eh, eh, digamos, un par de características de ese calendario de Google que es, tiene eh, como, como principal atractivo también la integración con el móvil ¿vale? y posteriormente veremos alguna aplicación más dentro del de universo Google, como pueden ser los documentos y las, eh, las denominadas Google Sheets o hoja de cálculo de Google. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues la, en la formación que tenéis, eh, una de las, eh, de las formas para poder realizar eh, documentación es la utilización de documento de Google o de Word, por ejemplo, ¿vale? de Word online, igualmente, que también tiene su versión en smartphone, o de eh, Google Sheets como hoja de cálculo, o de Excel, si eh, utilizamos una versión de suscripción. Quiero decir que no tenemos tampoco que irnos hacia. Eh, la, la versión de google como tal por el hecho de que sea gratuita o no o sea más eh, más adaptable a mis necesidades depende siempre de lo que nosotros necesitemos ¿vale? por tanto eh, también podemos tener una versión de excel y de y de hoja y de procesador de texto de office si tenemos una suscripción como tal ¿vale? bueno vamos a plantearlo desde la hoja de cálculo de google y los documentos de google aunque también haré alguna mención a Word y Excel desde OneDrive, no desde el escritorio, desde OneDrive o desde la misma aplicación que tenemos en el teléfono. ¿Vale? Eh, más cuestiones. Eh, ¿Para qué nos puede servir la hoja de cálculo y los documentos? Principalmente nos servirán para generar eh, documentos, facturas, eh, presupuestos que eh, en un momento dado podemos utilizar con variación de precios, etc. ¿Eh? importantes y de hecho toda la, toda la documentación básica que se genera en una empresa pues se puede se puede realizar perfectamente con estas aplicaciones. veamos eh, A lo largo de esta formación bueno pues vamos a visualizar igualmente otras aplicaciones que ya no están tan relacionadas con eh, la creación de documentos. Por ejemplo también es importante, y lo vamos a ver eh, a través del móvil, de hecho, vamos a utilizarlo eh, si tengo por aquí. Un momento, y lo voy a compartir directamente. Cerramos esta y eh, enviamos el ID. Correcto. Vale, pues eh, también a través eh, de la propia... Agile. Permitir, y lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Comparto la pantalla para que podáis visualizarla. Eh, Iniciar retransmisión. Bueno, pues voy a comentar igualmente. De hecho. Vale. Varias aplicaciones más. Por ejemplo, y ya se tiene que ir viendo eh, el teléfono, correcto. Y dentro del propio teléfono, pues veremos más aplicaciones. Bueno, pues como comentaba, tenemos la aplicación de hojas de cálculo eh, la aplicación de hoja de cálculo eh, que tiene eh, Hotsuite, que es un gestor de redes sociales, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues um, aquí lo vamos a ver, correcto. Que es un gestor de redes sociales. Eh, veremos igualmente un poco de HubSpot CRM, o sea, un, una aplicación de CRM enfocada a los clientes, víctor eh, para generar facturas. Simple Minds, que también son aplicaciones todas que aparecen dentro del curso, que aparecen dentro de la formación. Por lo tanto, son interesantes que las, que las visualicemos en pantalla directamente. Simple Minds, para generar, Simple Minds para generar mapas mentales. También tocaremos un poco de WhatsApp para negocios, WhatsApp Business, y, bueno, pues igualmente, algunas de las aplicaciones que no vimos en el día anterior y quiero que toquemos ahora, como era Google Calendar, eh, y otra que es una, una forma de generar eh, contenido asociado a mi negocio y visualizar contenido asociado a mi negocio para ver eh, las empresas, para ver qué noticias se cuecen dentro de mi negocio, como es FeedLive, eh, que es un eh, repositorio, digámoslo así, de noticias adaptado a a lo que yo puedo o a lo que yo quiero visualizar es una aplicación bastante interesante en este sentido bueno pues eh, con estas aplicaciones eh, vamos a o en estas aplicaciones vamos a enfocar eh, toda la formación que tenemos en el día de hoy vámonos a la hoja bueno a los en primer lugar a los documentos de Google um, bueno, yo puedo trabajar sin conexión, yo puedo crear un documento nuevo. Fijaros que directamente puedo crear un documento nuevo o bien eh, también es posible elegir una plantilla de las que aparecen como tales o un nuevo documento, en cuyo caso, bueno, vamos a darle un fichero, un nombre que se llame presupuesto, eh, presupuesto, formación. Lo no creo. Y bueno, pues aquí tenemos una versión digamos, ligera en smartphone de, eh, de un procesador de textos. Eh, digo ligera, porque Pues porque evidentemente tenemos una serie de opciones básicas en la parte inferior, eh, tenemos algunas opciones más para insertar enlaces, imágenes, tablas, líneas, números de páginas, etc. ¿Ok? Tenemos también posibilidades para poder, fijaros que te, eh, estoy utilizando el propio móvil para ello, eh, y podemos incluso... Eh, visualizar eh, diferentes estilos, son no, eh, no una gran variedad de estilos, ahora comprobaremos los estilos incluso y, la, y las funcionalidades que tiene la aplicación fuera del smartphone, ¿de acuerdo? Eh, pero tenemos también estilos, tenemos también eh, fuente, tamaño o, o el color de texto, fijaros que tenemos una serie de opciones asociadas a tanto texto como párrafo, ¿de acuerdo? Eh, en este sentido podemos crear un documento de una forma sencilla, el único handicap que puedo eh, ver con respecto a una hoja o a un procesador de textos en un smartphone es el teclado. ¿Por qué? Pues porque es pequeño, lógicamente, y eh, ahí tenemos que eh, bueno, pues andar con cierto cuidado a la hora de eh, generar ese documento, simplemente por el texto que nosotros vayamos a incluir. ¿vale? Por tanto, en ese sentido, eh, tiene la ventaja de poderse utilizar perfectamente en smartphone y la desventaja de que es demasiado pequeño quizás. Pero bueno, cualquier documento que yo genere, automáticamente... Pues, eh, voy a escribir algo. Hola. Okay, y lo voy a guardar. ¿vale? Y una vez que lo guardamos, eh, bueno, pues ya tenemos un presupuesto eh, de formación que será exactamente eh, también visualizable en una aplicación como documentos vamos a entrar documentos de Google si os fijáis si yo entro en documentos de Google automáticamente fijaros cómo tenemos presupuesto de eh, formación es el mismo fichero que el que estoy utilizando en uno y en otro sitio aparte evidentemente voy a abrirlo de vez vamos a comprobar de hecho el procesador de textos eh, que tenemos bueno, pues desde aquí bueno, ya lo he abierto y una vez que lo visualizo, pues tenemos evidentemente, claro, en la versión de ordenador, en la, en la versión para, eh, para PCs, portátiles, etcétera, o Mac, eh, lógicamente es una versión algo superior en funcionalidades, tenemos ya más opciones dentro del formato o tenemos más opciones dentro de la inserción, pero también podemos corregir y podemos cambiar cosas en este fichero dentro de nuestra página web. Web, asociado a una cuenta, ¿eh? asociado siempre a una cuenta de Google. ¿Qué más? Bueno, pues podemos compartirlo. Y eso de la opción de compartir, eso es algo que eh, es muy útil en, en el día a día. Eh, ¿Por qué? Pues porque si yo necesito datos de otra persona, yo puedo compartirlo con otra persona directamente que tenga cuenta de que tenga cuenta de Gmail o no. O incluso hasta puedo decir, oye, eh, no me interesa esto, me interesa. Eh, voy a compartir de otra forma oye pues yo lo que voy a hacer es compartir y copiar el enlace, de manera que cualquier persona que utilice el enlace o las personas que yo añade arriba, cualquier persona que utilice el enlace eh, podrá utilizar este fichero ¿vale? bueno una opción para utilizar el documento documentos eh, dentro de la nube dentro de la nube de Google más cerrar esta más opciones, me voy a volver a Uy, dice que eh, Hot Street, que la vamos a ver también igualmente. Vale, vamos a ver eh, otra aplicación. Y acá estamos aquí. Visualizamos hojas de cálculo. Ocurre exactamente lo mismo. O sea, yo puedo perfectamente crear una hoja de cálculo, por ejemplo, una nueva. La hoja de cálculo se va a llamar eh, facturación. Correcto. Y a partir de aquí yo puedo visualizar. Eh, mi hoja de cálculo, por ejemplo, bueno, he dado la vuelta, o lo voy a colocar otra vez igual. Eh, y aquí puedo eh, empezar a escribir y eh, generar contenido. Eh, por ejemplo, aquí me puede interesar, oye, pues eh, voy a escribir eh, producto. Bueno, producto, intro, que sería tal. Eh, aquí eh, unidades. Eh, y aquí tenemos el. Y ahí me interesa en la siguiente escribir el import de manera que incluso puedo decir, oye, pues aquí necesito que esto sea eh, igual a esta celda eh, por esta celda. Ya lo tengo, sí, vale, perfecto. Bueno, pues eh, tengo eh, que os digo eh, 8 unidades a 14 euros pues automáticamente me tiene que dar el formato adecuado, etcétera o y dicho, bueno, podemos utilizar eh, bueno, puedo insertar eh, opciones, puedo insertar gráficos, columnas, filas en la parte superior e inferior o sea, fijaros que bueno en el fondo estoy utilizando hasta funciones, oye, yo puedo utilizar Google que además son muy interesantes porque nos incluyen traductores, por ejemplo, el Google Translate es una función muy, muy chula Funciones de analizador para convertir, eh, o funciones incluso que nosotros hemos, o que hemos utilizado en, en Excel, eh, por ejemplo, funciones eh, lógicas, el IF. Si esto, entonces aquello, o si esto ocurre, entonces tal, si no ocurre, entonces cuál ¿no? Podemos utilizar eh, funciones, eh, eh, nos indica hasta cómo realizarlo, fijaros que es muy intuitivo, es una aplicación realmente bastante intuitivo, bueno, vamos a dar ok ¿vale? y en este caso voy a deshacer porque yo quería indicar los precios, esto sería una hoja de cálculo voy a guardarla y una vez que la guardo eh, me voy a entrar directamente en la aplicación que teníamos de hoja de cálculo que estaba por aquí de nueva y voy a ver si la hoja de cálculo la tengo ya también generada Hoja de cálculo de Google. Va cargando y tiene que tener una que se llama facturación. Evidentemente, si yo entro ahora en facturación, pues tendré exactamente la misma cuestión. Realmente, pues tengo exactamente lo mismo. Y claro, evidentemente, bueno, aquí ya puedo utilizar, oye, pues más opciones que puedan interesarme. Pues yo digo, eh, le puedo dar, eh, a esto me interesa que tenga un formato de moneda. O, por ejemplo, todo esto lo quiero con todos los bordes. O me interesaría a lo mejor que, eh, que la parte de arriba tenga el colorido tal. Eh, a partir de ahí, incluso podemos insertar gráficos, todo aquello que nosotros necesitemos. ¿vale? Por tanto, en ese sentido, podemos utilizar las dos aplicaciones, que es lo que quería indicaros. Eh, que podemos utilizar aplicaciones tanto en el entorno móvil como en el entorno de PC. Esto respecto igual, exactamente igual, puedo compartir la propia, la propia aplicación, no, puedo compartir el propio archivo, eh, compartirlo con ciertas personas, con quien yo quiera, o bien con cualquiera que tenga el enlace o, eh, o restringirlo. ¿vale? bueno Esta es la parte de compartición. Eso respecto a las aplicaciones que tenemos dentro de Google. Eh, hay más aplicaciones, vamos a ir viendo. Um, me voy a ir a una aplicación que particularmente me gusta bastante para estar atento al, al sector en el que uno se mueve. Por ejemplo, en, el, en mi caso es la educación eh, y eh, la educación y la formación, bueno, y también el enfoque propio, eh, no, el enfoque eh, de tecnología. Bueno, pues la aplicación es... Lo voy a explicar aquí. La aplicación es FeedLive. ¿Y qué es FeedLive? Bueno, pues lo vamos a colocar aquí. Es una aplicación. Ay, correcto. Es una aplicación para eh, nosotros, por aquí eh, un muchísimos foros y, y blogs para ello, pero básicamente es una especie de repositorio para leer. Eh, pero para leer el qué, bueno, podría decir, ¿en qué se diferencia de Twitter? ¿O en qué se diferencia de Facebook? ¿O de otras aplicaciones eh, para poder visualizar? O incluso diría de Pocket. Eh, es parecida, de hecho, a Pocket. Eh, aunque tiene su diferencia y tal, pero es parecida. Bueno, pues para qué no funciona, o para qué sirve esta aplicación bueno, pues si os fijáis es, eh, es un feed, eh, o sea un medio de redifusión del contenido eh, a un agregador de noticias, básicamente O sea, lo que hace es recoger noticias de aquí y de allí y poderlas montar hacia una aplicación y que yo pueda visualizarlas eh, con lo que yo necesito. ¿Vale? de manera que tenemos esta, esta aplicación y vamos a entrar, voy a entrar directamente Vamos a verlo, un segundito, voy a visualizarlo aquí y voy a entrar en la aplicación Feedlight. Tiene evidentemente su versión de, eh, de smartphone y de hecho, a ver, eh, para mí es una de las aplicaciones de referencia en mi, en mi propio smartphone porque me permite que en un momento dado, en un momento de descanso, en un momento en el que a lo mejor estoy con un café, estoy un tal eh, puedo visualizar... Digo, cómo va el sector, cómo va todo lo que yo necesito, previamente lo he tenido que configurar, ¿vale? Por tanto, fijaros, he entrado en esta aplicación y esta, esta aplicación está configurada ya, pero vamos a ver cómo lo haríamos. Veamos. Voy a entrar en la parte inferior y aquí tenemos una serie de bueno, de feeds diferentes que ya están eh, generados, pero a mí me interesaría voy a hacerlo, me interesaría agregar contenido, haz contenido. Voy a agregar contenido y ahora, ¿de qué me interesa agregar contenido? Claro, eh, vamos, a, vamos a darle una vuelta. Um, yo quiero agregar contenido, por tanto, en el fondo, entrará en una serie de webs y yo le diré, esta sí, esta no. ¿Para qué? Pues para que las webs de contenido relacionado con lo que yo quiero sean las que me surtan de las noticias que yo necesito que yo quiero visualizar, por ejemplo yo quiero eh, de tecnología ¿Vale? pues podéis poder visualizar como de tecnología las principales webs están las tengo ya, ¿no? que son Sataka, eh, GenBeta, hipertextual, eh, pero por ejemplo a mí me podría interesar eh, bueno, pues Gizmodo eh, eh, en español eh, bien, perfecto, ¿dónde las quiero incluir? bueno, pues en este caso voy a incluir voy a incluir un feed nuevo que se va a llamar, por ejemplo, eh, tecnología. Pudiera ser 5 eh, IoT, Internet of Things, pudiera ser cualquier tipo de feed o el feed relacionado con lo que yo necesito. ¿okay? Bueno, en este caso, tecnología. Bien, yo los quiero eh, añadir a de forma automática don que está finalizado y por ejemplo bueno pues puedo echar un vistazo fijaros que es una hombre eh, es una relación eh, de, de webs relacionadas con tecnología vale que tienen eh, si os si utilizáis Twitter eh, eh, es una especie de hashtag una especie de etiqueta que lo tenéis con la almohadilla ¿vale? con la etiqueta tecnología pues me busca todo aquello que, que, que nosotros necesitamos eh, por ejemplo, pues voy a irme a marketing y eh, marketing, oye, pues marketing directo que es eh, eh, que es interesante, pero aquí me gustaría crear otra que fuera eh, marketing, por tanto la creo y la agrego ahí, ¿de acuerdo? Automáticamente ya la tengo agregada, ya está hecho y ahora por ejemplo me interesaría a lo mejor, eh, pues no sé, marketing de guerrilla. Eh, ¿Dónde? Hacia marketing. Bien, estamos, estoy creando el repositorio de noticias que yo quiero eh, relativo a lo que a lo que a los intereses que pueda tener con mi negocio. Eh, o marketing web, marketing en web, o 13 bits, que es también muy interesante. ¿Vale? Y bueno, ya hemos creado algunas. Bueno, me voy para atrás y ya tenemos algunas. Eh, ¿Algún repositorio de noticias en torno a feeds? Bien, pues ahora me voy a ir al botón central que tiene toda app toda aplicación que descargamos, y ¿sí? es el que está en la parte inferior, abajo. Por tanto, fijaros. Bueno, pues una vez que una vez que yo he definido eh, los feeds eh, que eh, que creo y que a los cuales le añado noticias de diferentes webs, Empiezo a simplemente disfrutar o leer. Oye, pues yo tengo noticias. Vale, esta me interesa, no, voy a seguir. Google eliminar contenido de cuenta inactiva. Oye, pues esta voy a entrar. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el fondo, esto es, como comentaba, eh, es un agregador de noticias. Por tanto, realmente, ¿dónde está la noticia? En su web original, por ejemplo. ¿Esta dónde estará? Pues voy a visitar la web. Ya, visit website y visualizo todo. desde eh, de Voy a pulsar son los sobre las cookies una vez que lo que visualizo fijaros que estoy arriba todavía en la parte inferior en la parte inferior estamos todavía en la aplicación de FitLife, solamente que lo que hace visualizar una página externa oye ya he terminado vale ok perfecto ya la he visto me voy para atrás y esa ya la he visto por tanto continúo vale voy viendo voy visualizando muy bien eh, vale eh, Vale, pues yo creo que ya con las noticias de, de hoy... ¿Qué tipo de cobertura es necesario marcar? Vale, voy visualizando y me van interesando más o menos. Bien, ya he terminado con las de hoy. ¿Qué hago? Le doy al OK. Y me dice, oye, 19 artículos marcados como visualizados. Y ahora me entra en diferentes... En marketing. Oye, pues en el siguiente feed. Tal en Tech, ahora me entra en marketing. Posteriormente me entrará en aquellos feeds que yo tenga. Yo puedo ir visualizando. vale Y estas son las noticias que... Con mi propio sector. De manera que esta es una aplicación muy útil para estar al día con mi propio sector. ¿Vale? Aquellas webs que son referencia dentro de mi sector. Incluso a lo mejor puedo decir, oye, eh, eh, Twitter compras Comprasquad era evidente para cerrarla efectivamente una aplicación social para que no le haga bueno, porque luego entrarán en el desarrollo de aplicaciones de videoconferencia con el entorno que tengas Squad, pero ya será propia de Twitter. Eh, voy a entrar en esta, esta noticia puede ser interesante, pero en lugar de entrar a visualizarla, eh, lo que voy a hacer en la parte superior, eh, la voy a agregar a una etiqueta. ¿Para qué? Pues para visualizarla después. Vale, pues ya la tengo, por tanto, ya la veré. Eh, ya la veré más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Esta, digamos que me la he dejado pendiente. Es una noticia que no quiero que se pierda, algo así como pasa con Twitter. No quiero que se pierda, pero sí me interesa que, eh, que la visualice después. ¿Y dónde está lo que yo quiero visualizar o que yo he dejado eh, para después? Pues, ¿dónde están las etiquetas? Fíjate que me he dejado algunas. Por ejemplo, los mapas mentales. Tenemos eh, la aplicación de SuperMinds. Eh, Twitter compras Squad. Y bueno, hay algunas que tenía yo anteriormente para poderla visualizar. Oye, ya la ha visualizado, eh, marco como ok, eh, que no, pues sigo, sigo adelante. vale. Voy a más y sería para añadir contenido exactamente igual. ¿vale? Y también puedo en un momento dado explorar y decir, oye, me voy a explorar, me voy a salir de mi feed. Y voy a explorar en tecnología a ver qué, qué más hay, por si me puede interesar. Claro que aquí ya hay noticias que quizás no están tan personalizadas para mí. Aunque son de tecnología, pero puedo ver que ya no, no están tan relacionadas con, con mi volumen con mi negocio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las tenemos por aquí. Bueno, pues eh, podemos explorar o qué, es acerca, qué hay acerca de lo mío. Es una aplicación muy interesante. Eh, voy a cerrarla vamos a ver seguimos vamos a entrar en eh, otra aplicación eh, la voy a ver de hecho primero quiero que la visualicemos en el abreviado no volveremos a mostrar bueno pues en este caso voy a entrar en otra aplicación que se utiliza con bastante frecuencia Es suite y qué es hot suite bueno pues eh, quizás no es a ver, quizás no es una aplicación eh, bueno depende de, depende del negocio y depende del enfoque de redes sociales que se tenga por ejemplo si yo tengo varias redes sociales y me interesa monitorizar eh, la información que publico en esas redes sociales esta es la mejor aplicación directamente eh, y también incluso hasta puedo sacar estadísticas de cada una de las redes sociales, si bien cada red social tiene su gestor de estadísticas, o sea, Instagram tiene el suyo, Facebook tiene su perfecta página web de empresa, con lo cual genera estadísticas también de forma automática, eh, hasta WhatsApp con WhatsApp My Business tiene eh, la opción también para poder generar eh, estadísticas, o sea que eh, todas las aplicaciones de redes sociales, digámoslo, tienen esa posibilidad. Pero la monitorización... Y la creación y la visualización de contenido eh, a un vistazo, a golpe de vista, como se suele decir, eh, sí que nos la puede dar muy bien HotSuite. Hay que indicar que esta aplicación, tengo la versión gratuita ahora mismo, y la versión gratuita me permite eh, tres redes sociales. Un máximo de tres redes sociales. Pero en no otras redes sociales diferentes. Por ejemplo, en mi caso, bueno, pues yo tengo un par de. Tengo un par de cuentas con. Lo podemos ver. Bueno, eh, tengo un par de cuentas con eh, Twitter. Eh, plan... bueno, directamente. Lo, tenemos, lo tenemos aquí. exacto. Bueno, ya lo vemos directamente. Bueno, pues eh, tengo una cuenta de Twitter de uso profesional y tengo otra cuenta de Twitter de uso personal. De manera que en este sentido yo puedo monitorizar dos cuentas de Twitter con la misma eh, cuenta, digámoslo así, de HotSuite. Cuando nosotros entramos en eh, HotSuite, voy a entrar sin el dashboard, sin el cuadro de mando, nos ¿vale? dice, oye, voy a iniciar sesión, aquí ya he iniciado yo sesión, por tanto, eh, una vez que inicia inicio sesión con una cuenta de Google, con una cuenta eh, de Facebook o una cuenta de correo normal, simple y llanamente, bueno, pues una vez que yo inicio sesión, nosotros podemos añadir eh, dentro de lo que se denomina cuadro de mando o dashboard, un concepto muy, muy empresarial para eh, gestionar esos cuadros de mando, eh, nosotros podemos añadir columnas para visualizar a golpe de vista aquello que nosotros queremos. Eh, por ejemplo, voy a quitar esta columna y voy a quitar esta otra para que veamos cómo se crea. Voy a añadir una columna. Y ahora, oye, de qué redes quiero añadir columna. Bueno, pues eh, en Twitter. Y en Twitter tengo dos cuentas. Bueno, voy a utilizar esta cuenta. Y ahora en esta cuenta que la uso, uso profesional, me interesa principalmente el, el inicio. Bueno, cargo el inicio y me añade la columna en el inicio. Esta, esta misma aplicación la tenéis. Vamos a verla ahora después. La tenéis exactamente igual en eh, la tenía exactamente igual dentro del de, eh, propio smartphone ¿vale? ahora por ejemplo esto por una parte eh, en facebook tengo algunas Sí, bueno pues eh, oye pues me interesaría por ejemplo eh, mis publicaciones y añado la columna de mis publicaciones y ahora cierro ¿Qué ocurre que en el fondo se trata de eso de organizar el, la información que necesitamos eh, pues por ejemplo eh, mi, mi timeline eh, de Twitter a nivel eh, personal, mi timeline de Twitter a nivel profesional, o las publicaciones de una eh, red social de Facebook que tengo como página eh, para, para redes sociales, digamos así, o para contenido de, de redes sociales. Eh, bueno, pues o para la formación en sí, en redes sociales. Bueno, pues en este sentido podemos visualizar todo, todo de un vistazo, todo aquello que necesitamos. Con una cuenta de pago, evidentemente tendremos más redes sociales eh, como posibilidad. De manera que, oye, ¿yo puedo agregar más redes sociales? Sí, ¿cuáles? De ¿Eh? Facebook, de Twitter, de Instagram, Pinterest, eh, YouTube, LinkedIn. Y monitorizar y visualizar directamente lo que eh, podemos ver. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues si os fijáis, una opción muy interesante es eh, programar un mensaje o enviar un mensaje a distintas redes. Por ejemplo, voy a, voy a ir a una revista muy interesante o oh, emprendedores. Mira, emprendedores... Podría esa expansión que es bastante, eh, bastante utilizada. Bueno, podría pues, emprendedoras que arrasan en su sector. Mira, voy a publicar... Eh, una, una noticia, como por ejemplo, pueda ser esta. bien. Pues a mí me interesa bien. Voy a copiar el enlace. Esto sería lo normal. Y en hot suite, que ahora tenemos abierta aquí, voy a publicar. ¿Dónde? Aquí en crear publicar Y ahora fijaros, me dice oye, selecciona una red. Esto es fundamental. Fijaros, selecciono una red y digo, esto está relacionado con el marketing. Eh, voy a publicarlo aquí. Aquí, y aquí, en las tres. Claro, a ver, también es cierto que eh, hay que entender eh, el momento de cada red social, por ejemplo, quizás si mi público, eh, si la, eh, los clientes o el público que me va a seguir eh, o que sigue mi negocio eh, a las 5 y 35, que es, que es la hora actual, eh, no está trabajando o no está en las redes sociales o no está aquí realmente esta publicación no podría utilizarla como tal en esta red o a lo mejor podría programarla para más tarde vale que lo vamos a ver ahora porque está en la parte inferior pero podemos definir la publicación en sí oye pues me interesaría resto sueltas archivos aquí o por ejemplo eh, publicar ahora añadir personal añadir cuenta medio open media vale pues eh, Podemos utilizar Twitter Location o promocionar la opción que nosotros queramos. Pues La voy a programar para más tarde. ¿Para cuándo? Bueno, pues yo quiero que se programe para el día 16 a las 10 de la mañana, que puede ser perfectamente una hora bastante interesante. La voy a programar para las 3 y una vez que ya las tengo, se va a ver ahora mismo, ya now, tal. Vale, oye, ¿qué texto quieres? cierto, no le he metido texto, por tanto, yo lo voy a incluir en el enlace web que hemos visto. Utilizar el enlace web y fijaros cómo se visualiza. Hay que indicar que esta aplicación ha mejorado una barbaridad. ¿Por qué? Porque eh, puedo ver cómo se queda en cada una de las redes. Puedo ver la vista previa en cada una de las redes. Y ahora, eh, bueno, eh, de, de, Interesante, siempre hacerse eco, siempre, ¿no? Vale, lo tenemos por aquí. O de eh, la selección bueno, de por ejemplo. Bueno, bueno, lo tenemos y. Pues esta la quiero publicar directamente, programarla para mañana a tal hora. Bien, pues, oye, aquí hay un enlace, la puedo cortar shorten with eh, o uh, live, por ejemplo. Bueno, vale, pues voy a recortar el enlace, ¿vale? Bien, y ahora lo programo. De manera que automáticamente, ¿vale? Vamos a revisar. Eh, solo puedo utilizar una red de Twitter para ¿vale? correcto. Bueno, pues vamos a quitar esta y utilizo una. Y ahora la programo para que se publique en el preciso instante que nosotros indiquemos. ¿vale? Oye, pues eh, se han programado eh, dos eh, posts de eh, Facebook o para otra red de Twitter. Y fijaros cómo automáticamente mi red de Twitter va funcionando a su, bueno, a su ritmo, la de, eh, la de Facebook también, etc. ¿vale? Bueno, pues tenemos en este sentido bastantes opciones eh, también podemos analítica utilizar la analítica aunque estas son generalmente opciones de pago ¿vale? estas son opciones que eh, se pueden generar con pago bueno pues estas es otras de las aplicaciones eh, muy útiles súper útiles para poder utilizar dentro de eh, la, la parte de marketing eh, digamos que monitorizamos el contenido para redes sociales eh, vamos a seguir viendo más por ejemplo tenemos HotSuite. Ahora vamos a ver una. Vamos a entrar de nuevo en el smartphone. Permitimos. Iniciamos retransmisión. Start broadcast. Y bueno, pues se tiene que estar cargando. Correcto. Vale. Y ahora... Vamos a utilizar, nos vamos a empresa. Bueno, hemos visto hoja de cálculo. De nuevo, correcto. No se va a desconectar. La opción de compartir pantalla continuará. Perfecto. pues Bueno, vamos a ver, fijaros. Eh, vamos a utilizar en este sentido, hemos visto tanto. Vale. Utilizaremos, eh, por ejemplo, Debitor. ¿Qué es Debitor? Esta es una aplicación, eh, a ver, súper sencilla, fácil, directa. ¿Para qué? Para agregar facturas y poderlas enviar incluso eh, a, a una dirección. Incluso cuando eh, nos la paguen y verifiquemos que está pagada, que le hemos cobrado, eh, marcarla como pagada. O sea, es una aplicación para controlar un poco eh, la facturación que nosotros realizamos. Claro, es una aplicación que no es tan potente como las que tiene Grupo SG o como un eh, ERP como tal, una aplicación de tipo de ERP, pero son bastante interesantes porque son integrables directamente desde el móvil. Eh, y porque de hecho, con cuatro pasos, como quien dice, podemos generar estadísticas y podemos generar bastantes eh, utilidades. Eh, que nos pueden servir de ayuda. Por ejemplo, vamos a ver esta aplicación de editor, que aparece también dentro de la, eh, del módulo eh, eh, que tenemos dentro del curso. Eh, vamos a crear una tenemos factura, cuando tenemos el servicio, tenemos factura, gastos, clientes, ¿vale? Vamos a crear una nueva factura. Claro, ¿qué ocurre? Que me, me, esto es tan sencillo como decir quién, eh, quién emite la factura. ¿Qué número de factura es? Que ya en el número 2, porque anteriormente hice una, eh, una factura, eh, viendo la aplicación, eh, hacia quién va dirigida y en este caso nosotros podemos eh, coger.. Eh, un Dato, un contacto nuevo, o podemos generarlo desde cliente. Por ejemplo, yo tengo un tal Rodrigo, bien, o incluso podría elegir desde los contactos ¿vale? directamente. Oye, selecciono desde cliente, contacto, y tengo todos los contactos. Por lo tanto, en un momento dado, eh, puedo elegir a quién es el cliente, a quién le voy a enviar la factura. Bueno, pues eh, ya tengo este cliente, perfecto. Eh, dirección: la dirección del cliente, el NIF, el email, el email tal, el teléfono tal, una clave de observación, vale, ya tengo el cliente, perfecto, ok. Ahora, um, ¿en qué fecha? Día 15, con vencimiento el 29, oye, vamos a poner un vencimiento en vez de a 14 días a 8 días, por tanto me lo hace a 8 días y el día 23, eh, seguimos, eh, oye, línea de factura, oye, pues a este cliente, ¿qué factura es? Bueno, pues la factura por, eh, por ejemplo, el nombre de producto es... Eh, pues no sé, venta de servicios de software, por ejemplo. Y eh, cantidad 1, eh, estamos hablando de 1 directamente, la unidad de, el tipo de unidad es 1 y eh, le vamos a facturar eh, 400 euros. ¿vale? ¿Tenemos un 2%, un tanto por ciento de descuento? Sí, eh, hoy a este le hacemos un 5%, por tanto le hacemos un 5%, ¿vale? ¿Qué tipo de IVA tiene? Pues ya viene registrado el, incluso el tipo de IVA. Pues un 4, un 10, un 21, oye, pues este es un tipo de IVA normal, eh, por tanto, al 21%. Eh, el neto se nos quedan 380, por tanto, ok. Guardamos el producto, porque evidentemente posiblemente nos sirva para facturarlo más adelante, porque es un producto que nosotros utilizamos. Eh, y ya se nos quedan 459 eh, con el IVA incluido, con el descuento aplicado, etcétera Bueno, pues, siguiente oye, ¿qué queremos? Enviar, y fijaros que esto es una, digamos, una opción es que es muy rápido, eh, voy a enviarlo a me lo voy a enviar a mí mismo, por ejemplo para, para que veáis el, el concepto y tal eh, estimado Rodrigo, para ver su factura eh, haga clic sobre el botón de abajo adjunto a una copia en PDF saludos, tal, y nosotros podemos modificar el texto que queremos enviar y ahora, bueno, con una copia a mí mismo o no, y voy a enviar. Enviar factura. Y ya está enviada. Yo tengo dos facturas, por tanto, en un momento dado yo digo, oye, me interesa visualizar me interesa visualizar mis facturas. Imaginaros que yo soy ahora Rodrigo. Y una vez que, eh, que me han enviado, pues podéis ver cómo directamente voy a Visualizar esta ventana. Acabo de recibir un correo, un email, diciendo: Oye, pues te han enviado un email eh, con una factura que podemos visualizarla, evidentemente. Vamos a verla. La abrimos como tal en PDF. Vale, ya la tenemos aquí. Por tanto una factura tipo con el nombre a quien va el servicio ¿vale? tiene su modelo y tal y bueno pues eh, tengo la factura y puedo en la aplicación en debitor o o bien directamente en pdf pongamos que el, el tal rodrigo nos paga la factura bien pues qué hacemos oye pues el tal rodrigo nos ha pagado esta pulso sobre esta y ahora cobro la factura vale dónde va a caja perfecto a guardar ¿Vale? ya tienen ya tenemos esa factura eh, pagada ¿Vale? por tanto ya la tendríamos eh, pagada por completo oye he generado un gasto qué gasto bueno pues eh, datos de gasto nueva línea eh, que hemos comprado bueno pues hemos comprado por ejemplo un router eh, Que no tiene tal, por tanto guardar vale, ya tenemos un dato, oye este router lo, hemos, lo vamos a pagar ahora sí, o lo hemos pagado sí o cuando cumpla el vencimiento y nos pasen el recibo, entonces lo pagaremos y aquí pulsaremos en pagar gasto, oye has pagado sí pues entonces vamos a quitar eh, y ya tenemos un dato, fijaros que además utiliza una una forma muy rápida de visualizar, una aplicación bastante interesante, una, una forma muy rápida de visualizar el contenido. ¿Por qué? Pues porque tenemos algo así como lo que hace la logística con, con los pedidos que realizamos, eh, y es el tracking, eh, tracking eh, el seguimiento. Eh, fijaros cómo tengo el historial y el historial genera eh, una, una anotación que es un, primero, un gasto creado. Y posteriormente un pago de dicho gasto creado. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver, eh, tenemos las facturas, tenemos el pagado, tenemos el inicio y podemos visualizar algo así como lo que hacen otras aplicaciones, como, eh, eh, como Fintonic, por ejemplo, que es ver qué tenemos facturado y qué tenemos impagado. Oye, esta no la hemos pagado. Vale, perfecto, vamos a verlo. Eh, más cuestiones. Esta hay que pagarla, vale. La queremos pagar. Sí, venga, vamos a pagarla. O, o cobrar esta factura. ¿Ya la hemos cobrado? Sí, perfecto. Y ya tendríamos todo, vale. Ya no, no tengo ninguna factura impagada, no tengo ninguna factura vencida. Y puedo visualizar mi recorrido, vale, por los diferentes, eh, diferentes facturas que yo voy emitiendo y bueno, y voy cobrando. Eh, bueno, pues aquí igualmente tenemos clientes, incluso hasta podríamos meternos en presupuestos, aunque quizás no es el enfoque más, más claro de esta, de esta fantástica aplicación. ¿vale? Esta es una aplicación también muy interesante. Hablamos de eh, Debitor. Más aplicaciones que podemos echar un vistazo eh, desde el móvil. Ya lo vamos a hacer desde, desde el propio smartphone. Eh, Simple Minds. ¿Qué es? ¿Qué es Simple Minds? bueno pues una aplicación de mapas mentales eh, voy a entrar en la aplicación todas evidentemente todas estas aplicaciones necesitan de una cuenta quiero decir eh, tengo que loguearme o tengo que registrarme en una cuenta eh, sin esa cuenta yo no puedo utilizar eh, la propia aplicación luego a partir de ahí evidentemente utilizan los datos etcétera pero bueno, lo único que necesitas es una cuenta en sí bueno pues voy a entrar en simple y voy a crear un mapa mental, por ejemplo. Eh, Está es muy sencilla, eh, pero eh, es, es útil eh, eh, sobre todo en la medida en la que yo pueda exportar ese mapa mental y pueda utilizarlo eh, para una reunión o para, eh, para poder ver qué estructura necesito en un momento dado, etcétera Bueno, pues voy a crear un mapa mental, por ejemplo. Nuevo mapa, mapa mental. Estilo central, vale, pues en este... Eh, eh, generar un poco la, eh, eh, el seguimiento que hacen mis clientes de mí, ¿vale? Yo tengo un producto, eh, correcto. Luego, a partir del producto, yo voy a crear un hijo, ¿vale? Un tema hijo, digámoslo así. Eh, luego, eh, a partir de ese producto, ¿de acuerdo? Eh, Añadir tema hijo. Bueno, pues el producto está relacionado con los clientes. Correcto. Ahora de clientes puedo tener clientes potenciales y clientes actuales. Bueno, pues voy a añadir eh, un tema hijo sobre este. Bueno, pues estos van a ser los potenciales a los cuales le tengo que hacer una una campaña de marketing, por ejemplo, ¿de acuerdo? O por ejemplo a este le voy a crear un hermano. Tema hermano. Van a ser los actuales. ¿Okay? A lo mejor en clientes ya no me interesa más. Me voy a ir de nuevo a producto y en producto voy a crear otro que va a ser, eh, por ejemplo, proveedores. Y quizás sobre producto me interesaría otro más que eh, sería, pues, por ejemplo, logística. logística. Okay. Y ahora, bueno, pues este me lo voy a mover un poquito para acá, este me lo voy a mover para acá, este me lo voy a mover para acá, y bueno, y tenemos una especie de de, de mapa mental que para reducir, etcétera, a partir, digamos, con lo que se genera a partir de un producto, ¿vale? A partir de un, de un producto puedo comprar, vender, etcétera, ¿vale? Entonces este este es un enfoque de, este mapa mental me puede interesar o no, voy a entrar en otro, ¿hay más variedad? Sí, me voy arriba. Digo, bueno, pues mira, me interesaría este, por ejemplo. O, por ejemplo, me interesaría eh, un mapa mental. También este es un clásico, ¿de acuerdo? Se utiliza mucho información Bueno, pues aquí podemos crear mapas mentales que, eh, sobre todo, eh, nos aclaren eh, estructuras, nos, nos aclaren procesos, ¿vale? organigramas, etc. Es otra aplicación que. Es bastante interesante. Eh, ahora sí os comento que esta aplicación sí que requiere de una suscripción o un pago. Si nosotros queremos utilizarla y enviar una versión completa que vale 10 euros, o sea, que lo cual es mínimo el pago. Y podemos enviar por email. Pues se puede sincronizar con Drive y con Dropbox. O imprimir el mapa mental, imprimir el esquema. O es sea, una aplicación bastante interesante. O exportarla incluso al calendario. ¿vale? Por lo la tenemos también como aplicación muy útil dentro de un, de un negocio. Y, por supuesto, está también en el propio módulo. Fijaros, vamos a ver, vamos, voy a entrar en otra más, otra aplicación más que se utiliza dentro del, eh, de lo que es el propio curso, de la propia formación, que es WhatsApp eh, Business. Eh, la versión de WhatsApp de empresa. Oye, ¿cómo? Y yo tengo WhatsApp y lo estoy utilizando para la empresa, pero tengo mi versión local. Quizás ah, necesitaría una versión de empresa. Vamos a ver, vamos a ello. Voy a entrar en WhatsApp. Bueno, pues tenemos una serie de eh, bueno eh, la, de chats. ¿vale? Estos son los chats que yo voy que yo voy utilizando, pero yo me quiero enfocar porque digamos que la diferencia que tiene WhatsApp normal de WhatsApp eh, Business es la gestión de esos chats yo parto de a lo mejor eh, un WhatsApp normal y a partir de ahí gestiono business eh, y qué tenemos pues por ejemplo entre otras entre otras tenemos herramientas para la empresa pues fijaros el de la empresa con qué pues bueno en este caso mi, eh, mi propio mi propia foto y tal con el horario comercial, con eh, siempre abierto, con eh, la dirección, el correo electrónico, qué categoría, y si estoy o no estoy disponible. Eh, también puedo en un momento dado mostrar un catálogo y añadir productos. Oye, pues yo puedo crear un catálogo directamente a partir de estas opciones, ¿vale? Y puedo añadir imágenes y mis productos, con lo cual puedo ofrecerlo en WhatsApp Business directamente. Eh, incluso podría decir, oye... Eh, hay, aquí hay varias opciones que nos pueden interesar, eh, por ejemplo voy a visualizar eh, cuando yo no estoy responde de manera automática cuando estés, cuando no esté disponible bueno, pues enviar un mensaje de ausencia, ¿cuál? Eh, ¿en el, qué horario? bueno, pues en el horario personalizado, bueno, pues voy a verlo desde Dando de, de esto, correcto desde una hora hasta otra. Perfecto. Bueno, pues nosotros podemos personalizar ese horario. O incluso podemos decir: mensaje de ausencia. Mí, eh, respuestas rápidas. Fijaros, eh, tengo una respuesta, gra una respuesta rápida para dar las gracias. Dar las gracias a un cliente que contacta con nosotros. Con presupuesto, por ejemplo o Simplemente muestra interés. Oye, pues gracias por preferirnos Esperamos poder servirte nuevamente. Un cliente al cual le hemos vendido algo. O, por ejemplo, esta que es ocupado. En este momento no puede atender. Déjeme su número de teléfono y me pondré en contacto a la mayor brevedad, por ejemplo. O puedo crear una nueva que eh, vamos a generar la que va a ser un atajo. Por ejemplo, va a ser eh, horario. Y este va a ser eh, nuestro horario es 24 por 7 eh, directamente estamos en triple eh, mi negocio es vale por ejemplo mi negocio punto es ¿vale? bueno, pues yo puedo generar en sí eh, pues este esta etiqueta, eh, básicamente, ¿para qué? Pues para que eh, cuando yo quiera, si yo pongo arroba, gracias, la lanzo como tal. Eh, son respuestas rápidas. Luego, aparte, también podemos organizar etiquetas. Nuevos clientes, nuevos pedidos, pago competentes, pago... Digamos que estas etiquetas son parecidas a las que tenemos con Trello y a las que tenemos con otras aplicaciones. Son bastante parecidas. Eh, incluso hasta podemos crear una etiqueta nueva, decir, oye, pues... Eh, eh, eh, este color este, eh, urgente ¿vale? o cliente importante o cliente o familia incluso ¿vale? esto podemos decir uno que sea de familia bueno pues y ahora posteriormente le podemos decir a cualquiera de los chats que tenemos pues bueno, se pongamos por caso eh, que tenemos uno de ellos ¿sí? eh, vamos a poner uno y Uh, pues cogemos a este directamente y a este pues, eh, le indicamos que este va a tener una etiqueta que va a ser tal o el nuevo, familia, etc. ¿Vale? y nosotros le podemos indicar ese, eh, esa etiqueta y definir a ese cliente con una característica es una aplicación muy interesante igualmente, eh, la de eh, Whatsapp eh, Business eh, más cositas que quiero comentar en bueno, en el poco tiempo ya que tenemos. Um, HubSpot, creo que CRM, creo que ya digamos que hicimos una mención anteriormente, pero bueno, pues podíamos crear perfectamente. Bueno, pues me puede ir a tareas, eh, crear una tarea, eso lo tenéis muy bien explicado en el módulo. Eh, y puedo crear una tarea que va a ser, bueno, pues, por ejemplo, eh, crear. Feed. Vale, y ahora a partir de ahí se voy a asignar a tal. Asignar a esta persona, correcto. Prioridad alta, sí, por dar. Y Ya tenemos una tarea creada. A partir de ahí tenemos los contactos, tenemos el, el, bueno, la información de negocio, la actividad que se genera, ¿vale? Y qué es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Vale? Digamos que eh, este CRM, recordamos, CRM, aplicación enfocada al cliente. O sea.. Eh, Customer relationship, ¿vale? Manage, manage, management, pues, eh, o sea, lo que es la el gestión o la gestión de la relación con el cliente, ¿vale? Bueno, esto respecto a las es bueno, hay un montón más, hay muchísimas más. El Google Analytics, por ejemplo, que analiza el flujo de de información, bueno, el flujo de información, o podemos incluso hasta ver el panel de control con, para poder crear un informe, crear un informe eh, del comportamiento de los usuarios o, de, o del número de eventos. ¿vale? O sea, que en este sentido, eh, bueno, podemos utilizar bastantes bastantes opciones. ¿vale? En tiempo real, ver eh, quién entra en mi web, desde eh, de dónde están entrando. ¿vale? Esto es exactamente igual que lo que tenemos aquí. En, eh, podemos iniciar eh, sesión ah, aquí tenemos. Bueno, análisis. y podemos visualizar pues, por ejemplo, añadir una comparación, yo quiero que eh, se comparen eh, los, que es, los que están entre 25 y 34 con eh, la dimensión, vamos a poner la dimensión de edad eh, entre 45 y 54 ¿vale? y cuando yo visualice voy a aplicar y voy a tener dos tramos, o tres tramos ¿Vale? Voy a visualizar eh, todos los usuarios eh, de 25 a 34 y de 5, 45 a 54. Todos estos son aplicaciones que se pueden utilizar en el móvil. Quiero finalizar, quiero finalizar, ya terminamos por hoy la segunda tutoría, recordándoos lo obligatorio para finalizar el curso, para terminar el curso eh, adecuadamente, con el mínimo. Fijaros, tenemos. Eh, tenéis una serie de unidades las unidades que tenéis aquí son cuatro de las cuales tenéis que visualizar el contenido y resolver el cuestionario hay actividades sí, son casos prácticos pero como bien se indica son opcionales ventaja que en el preciso instante en el que vosotros visualicéis el contenido y obtengáis una puntuación o sea probéis básicamente eh, el cuestionario obtenéis el PDF y esto es una ventaja para cuando eh, se desactive este curso de la plataforma el tener todos los PDF del curso, por tanto os animo de aquí al 23 que finaliza la formación a que completéis la visualización de contenidos y los cuestionarios de evaluación que eh, se van indicando, por último tenéis un cuestionario final bien obligatorio. Por tanto, bueno, pues finalizamos esta tutoría con ese recordatorio. Nos vemos en la plataforma y, bueno, pues ya os digo, hasta el 23 tenéis para poderlo finalizar. Saludos. Y hasta la siguiente. Luego. Muchas gracias, José Antonio. Y muchas gracias, José Antonio, de inicio, que estaba aquí, que no lo hemos podido saludar. Muy bien, José Antonio. Venga, gracias a Gracias José Antonio. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, chao. Hasta luego.